El gobierno responde a la nueva crítica por el estado de emergencia, señores. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, manifestó este miércoles que hay que hacer un esfuerzo para llegar al 70% de vacunados con las dosis anti-COVID para quitar el estado de emergencia. A solicitud del Poder Ejecutivo el martes, la Cámara de Diputados aprobó 45 días del estado de emergencia, pese al rechazo de los legisladores opositores, quienes indican que ya no es necesario el estado de excepción. La funcionaria dijo que el gobierno no se detendrá en tener la población totalmente vacunada y llamó a los residentes en las provincias resegadas... a acudir a los centros de vacunación. En esa misma línea, el Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, explicó este miércoles la necesidad de que se apruebe el estado de emergencia debido a que este próximo 20 de septiembre inicia el año escolar, por lo que sería necesario para tomar las medidas preventivas en caso de un posible... El rebote del COVID-19. El ministro indicó que el estado de emergencia lo que contempla son las medidas restrictivas de circulación, con lo cual se estima que una vez empiecen a aparecer los casos, el presidente y el gabinete de salud puedan tomar las medidas que se desarrollen en el periodo de emergencia. Vamos a escuchar. Entonces, estamos pidiendo esta parte de la extensión y uh, hemos tenido una buena conversación con la parte del Senado y, y ellos ahora van a quedarse a, a reunidos y van a tomar su, su decisión. Pero nosotros venimos a presentar el programa de vacunación necesario. Recuérdense que ustedes están observando que hay una baja ocupación, pero siempre está la amenaza de que no está en el país la variante, ¿verdad?, y que pueda venir un rebrote, vienen las escuelas y nosotros necesitamos esta ampliación para seguir con el programa de vacunación intenso que tenemos que hacer. Ministro, pero para seguir con ese programa de vacunación, ¿debe el país estar en estado de emergencia necesariamente? Bueno, el estado es porque se, como se toman medidas restrictivas de circulación, de reunión, eso es lo que contempla esa medida. Lea para que usted vea lo que dice la constitución sobre ese estado y esa extensión es que inmediatamente comienza a aparecer los casos pues inmediatamente el presidente junto con el gabinete de salud pues toma medidas en las que tomen en cuenta durante ese periodo recuérdense que ahora estamos como decimos en la parte baja así pasó el 5 de abril pero después vino y aumentó y es lo que nosotros estamos escribiendo. ahora cuál es la clave que a esto de esta prensa aquí le diga a toda esa gente que está sin vacunarse que se vacune las provincias que están vacunadas no tenemos problema. No hay hospitalización. Y otra cosa, si tienen tres dosis, no, no, no va a haber problema. Todo el que tiene la tres dosis no está sintomático. Señores, cuando empezó el COVID-19, la pandemia que todo el mundo se trancó, de rodilla oraban, le pedían a Dios por una vacuna. Entonces la vacuna está. Si la vacuna está usted lo que tiene que vacunarse, porque la provincia que están libres de toque de queda, de estado de emergencia, lo que hicieron fue que todo el mundo se vacunó. Entonces, usted que, que exige, usted tiene que vacunarse y ya darse, como dice lo americano. Usted tiene que vacunarse y subir el porcentaje de su, de su provincia, para que usted vea como de una vez lo sueltan, como dicen. ¿Sí o no, familia? pero yo no entiendo por qué esta gente todavía a esta altura de juego todavía se le, la, se le está pidiendo a la población que se termine de vacunar es increíble señores la gente la gente no quiere aceptar que usted vacunándose y bajando todo eh, ya puede todo estar normal en la calle o sea sabemos ya que en algunas ciudades de algunos municipios ya quitaron el toque de queda quitaron el estado de emergencia porque han cumplido con como con, que se le dice con las medidas de vacunaciones y es lamentable que todavía el país sea tan terco que no entienda que para ya quitar el estado de emergencia, lo toque de que y, y por lo menos andar libremente de noche, porque eso sí es bueno, andar de noche, de, de la calle sin vehículo ni nada. da Un poquito incómodo porque hay unos tigres que le gusta hacer daño de noche. Ahí la daña. Pero, pero usted puede andar, circular libremente de madrugada, como antes. Usted tiene que vacunarse porque si no se vacuna, entonces van a seguir. No, que es inadmisible, que hayan personas todavía, como decía Néstor siempre, que ni la primera se han puesto, entonces están en riesgo ahora, por ejemplo, que como decimos, la vacuna no es que tú eres inmune a que no te dé el COVID de nuevo, sino que si te da, Dios no lo quiera, sea menos, más, menos, o sea... No te de todas esas escuelas que da ahora, sino sea menos, más leve. Entonces, ahora que los niños y jóvenes entramos muchos a lo que es la universidad, el colegio y las escuelas, el día 20 de septiembre, y muchas universidades inician des, desde este lunes, todavía están a riesgo de que le pueda dar y más fuerte, porque hay personas que no se han vacunado y no pueden decir ni sacar conclusiones de que la vacuna tiene algún efecto porque ya hemos visto una cantidad de población en diferentes pueblos que se han vacunado y las que han fallecido es porque ya han tenido problemas anteriormente, no por causa de la vacuna. Sí, porque hay un tabú ¿eh, con la vacuna. No, no, que nosotros dominicanos en gran parte, la gran mayoría, eh, siempre le buscamos la quinta parte del gato, como dicen, el Entonces, mar, si no dominicano. hubiera, oye, si no hubiera vacuna, se culpa el gobierno. Uh -huh. De Exactamente. Una vacuna. No, se roban tanto dinero. Y la vacuna todavía no está. ¿Dónde está la vacuna? Y usted no la quiere. Le pasan por el frente a los centros. Buenas tardes, Villalona. Y el, y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. ¿no? Tiene que decir buenas noches, Villalona. Usted Buena llegó a, la, a las siete y media. No, y mira, y no solo eso. La, eh, recuerden que también están las variantes del, de la COVID. Eh. Hay cinco variantes de la COVID y todavía no se ha reportado la Delta, que es la más peligrosa y que da mayormente a los niños. Eh. Los niños Ay, están sufriendo yo, mucho preocupantes, preocupantes. En, en otros países por la variante Delta, que incluso, pues, o sea, son dos semanas que dura la, la COVID, ¿verdad? En, afectándote. En los niños dura hasta más, hasta cuatro y cinco semanas. En Brasil agilizaron con la tercera dosis, me dice amable, aquí y están en esto. Ya en Chile comenzaron y en Estados Unidos ya aprobaron la vacuna para la tercera dosis. O sea que ya sí, no es idea. que. Aquí, aquí no hay sin vacuna, ustedes tanto vacunado vacunados. Claro, sí, sí no todos tenemos todo la normal. segunda dosis yo espero la tercera eh, ya cuando cua, cua, cuando me toque, que no es algo que yo voy a ir mañana a ponérmela, sino cuando toque. Cuando toque. Claro, cuando toca, toca. Sí, Cuando toca pero toco. hay que vacunarse atención mami vacunate no la doña no quiere, vacunar? ¿No quiere doña. Doña! Pues fue, fue una gente a vacunar a mi casa yo sí entré que ya se va a vacunar o sea que corriendo la, la, la enfermera nada no me dio hay mucha cábula hay mucha cábula de no, eso no pica eso no duele ¿no? No, Esa no, vacuna. yo quisiera no. ponerme todo una diario si es para para mi bienestar y es totalmente gratis si hubiera una pandemia como la película, que nada más son los ricos que se ponen esa, ¿eh? Estuviera todo el mundo deseando ponérsela. Ya lo saben. Pero imagínate, somos un país especial en el mundo. Cuando sí. Dios hizo Santo Domingo, lo hizo con con, con la, la mayor energía como dice. porque aquí todo se puede aquí todo se puede sí como, como tú dices neto que aquí se acaba el mundo y va a terminar aquí o sea aquí comienza el fin del mundo y termina usted le pone una tarjetita de ayuda a luis abinader a que se vacune usted va no queda uno sí. uno no queda una tarjeta que se vacune una mensuale. recarga una recarga para el chip ah, no <ríe> <bro>. pero hoy <ríe> donde, donde puede llegar la imaginación de dominicano que eso fue un chip, un chip. Que le pusieron un chilla y eso rodó y rodó y rodó. El otro día, el otro día cuando yo subí mi, mi cosa, ¿cómo que se le dice a...? La tarjeta. Me dice una, digo, ponte una cuchara tú ves? como si yo pues, fue plomo, que me, me tan no, a mí, abusadora. No, y tú ves gente poniéndose, y, y, y, y, no, y tú vas y, y te discuten. No, porque... Papá, es te, es sí. una psicología... Yo, no, es el brazo ahora. Ahora yo soy de la familia magneto. O sea, no, una psicología fuerte. Sí, No, y hay personas que te discuten. ¿Ay? Que eso, me, a mí me estaba discutiendo una persona. Médicos, ¿sí porque El todo? dominicano es el que más sabe, no lee no, no. ni se informa, pero sabe es, más que qué es. ¿Cómo se es que una vacuna, si el, eh, lo que tiene un año el virus, ¿cómo en un, en un año eh, descubrió una vacuna? ¿Cómo tú me vas a decir eso, a mí? Sí, porque se le manda no, científico, científico, un matadito. Un doctorado hicieron doctor, en Jaguar. Claro. Jesús Santísimo. ¿Eh? <risa> siete años para y tienen teoría es... que ni que ni, ni, ni la gente que están en la NASA no que, no le, gano a nadie, que, ya, que no, no le gano a nadie, a nadie. <risa> cuando yo escucho cuando yo escucho a la gente <risa> hablando de eso yo yo me acuerdo de este audio de este vídeo que yo compartí en las redes sociales vamos a ver si usted no me hace aquí, ya lo mismo que yo dije a mamá que dijera allá en el trabajo para qué le van a poner chi a gente pobre garrapatosa y come arroz de República Dominicana que lo que el mejor aporte que le puede la humanidad es morirse para dejar de emitir dióxido de carbono y dejarle más tiempo de vida a los que sí están haciendo algo o que viven en países donde A a no es una realidad. La gente coge cuerdas, señores, <risa> con, con cosas ilógicas que, que en las discusión porque vea lo que él dice. Y usted es tan importante, usted. Van a poner <risa> a Yo, Yo siempre ¿eh? me acuerdo de un comentario también que decía, ¿y qué? ¿Y qué, pro, y qué finalidad va a encontrar un, una empresa grande? A por ponerle chía chía a una a gente que no genera 5 mil pesos <risa> <Real>. <risa> Es una realidad.